Bueno, ahora, ahora sí, ya también además estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Chile Transparente, le damos la bienvenida a todos los participantes que se están uniendo y especialmente también a aquellos que nos van a acompañar eh, en, el, en este lanzamiento, a Joaquín Villarino, Diego Hernández, Pamela López y Marcos Riveros. Mi nombre, para los que no me conocen, es Alberto Presto, soy director ejecutivo de Chile Transparente, el capítulo chileno de transparencia internacional. Y el día de hoy es un día importante para nosotros como, como capítulo, eh, y, y quisiera contarles qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero voy a introducir un poco el trabajo que estamos haciendo, luego eh, Pamela López, que es nuestra coordinadora del área de sector privado, va a presentar la página web, y luego vamos a tener un pequeño eh, panel de conversación. La idea es que podamos... Eh, Estar acá unos 40, 45 minutos máximo para poder efectivamente hacer muy, muy concreto esta, esta presentación. Pero como les decía, es un día importante para nosotros como capítulo chileno. Transparencia Internacional, entre sus objetivos, tiene eh, como temática global el fomentar la transparencia en las industrias extractivas, y sobre todo en la industria minera. Y bueno, nuestro país es un país minero por excelencia, y por lo mismo nosotros no podíamos estar ausentes de esta iniciativa global de Transparencia Internacional. Y es así que ya eh, hace cuatro años estamos trabajando, eh, coordinados por nuestro capítulo de transparencia en Australia, en nuestro programa de eh, Minería Global. Y hemos desarrollado distintas iniciativas, ah, documentos eh, de, de distinto interés, conversatorios, acercamiento con las empresas, con los gremios, con las comunidades, en orden a poder eh, fomentar la transparencia en el sector minero. Y en ese camino es que nos dimos cuenta de que en Chile, a diferencia de otros países, no teníamos un problema en general de carencia de información. La información estaba, se hacía un importante esfuerzo, sobre todo desde, desde el punto de vista de los gremios y de Cochilco, eh, para poder tener esa información disponible. Habían algunas iniciativas eh, para poder eh, agrupar información, pero algo eh, pasaba que efectivamente no lográbamos eh, en su momento tener toda la información consolidada, era difícil a veces trabajar con algunas bases de datos, mucha información no estaba en formatos de datos abiertos, y mucha otra información estaba solamente eh, en las páginas web de las empresas, o había que buscar las distintas memorias de las empresas. Y en ese momento es que decidimos eh, iniciar un camino, que es un camino de construcción colaborativa. Y eso también en un momento donde es difícil a veces el diálogo en nuestro país eh, es algo que es muy rescatable y nos acercamos a eh, los gremios de la minería, nos acercamos a Tsunami, primeramente, al Consejo Minero y nos acercamos también al Estado, a Cochilco y a otras iniciativas como Cesco y Altaleí para invitarlos, invitar a, los, a las empresas eh, eh, de la minería a poder construir en conjunto un lugar que sea referente para la información minera en Chile. Y de esa forma es que nace a principios de este año esta iniciativa de Transparencia Minera. Quisiera aclarar algo que creo que es muy importante. Transparencia Minera no es financiado por la industria minera. Transparencia Minera es financiado netamente hasta el día de hoy por eh, Chile Transparente eh, en una parte y por Transparencia Internacional en otra. En la construcción fue por Transparencia Internacional, en mantenimiento lo estamos eh, financiando localmente. Y esto es muy relevante porque a nosotros lo que nos interesa desde nuestra visión de Chile Transparente es poder poner información a disposición del público, que el público la pueda analizar y que pueda efectivamente además ayudar a un debate que tiene que ser más informado. Vivimos en una era de la desinformación. Eh, a mí una de las cosas que me toca hacer es ser profesor de Derecho a la Información y discuto mucho con mis alumnos la era de la desinformación. Y los problemas que tenemos normalmente cuando eh, los datos empiezan a ser cuestionados eh, o más bien, se, se instalan discursos sin datos. Ahí ¿no? se generan determinadas corrientes de opinión que finalmente eh, generan determinadas verdades. Nosotros queremos aportar al debate, al debate que hoy día está en el Congreso respecto a la minería y también un debate constituyente. Debate constituyente que creemos, y así lo hemos dicho tanto en la Comisión de Reglamento como en la de ética en las cuales hemos participado, debe ser informado, debe ser informado con datos. Después las conclusiones que uno pueda sacar de los datos, o cómo efectivamente eh, sean las decisiones políticas que se tomen, es otra discusión. Pero es importante que la información esté y esté disponible. ¿Qué hicimos? Bueno... Nos juntamos con, las, con los gremios, como les dije en el inicio, y también con las empresas, con las empresas mayores. Nuestro objetivo es poder tener al 95% de la producción minera metálica y no metálica con determinada información eh, en esta página. ¿Y con qué información partimos? Y esto es importante para que eh, podamos moderar las expectativas de lo que ustedes van a encontrar en Transparencia Minera. Partimos con la información que es de dominio público. Información que después Pamela va a poder reseñar en los distintos en los distintos estándares que nosotros establecimos, pero que hoy día se encontraba, y como decía, se encontraba desperdigada en distintas páginas web, o relativamente se encontraba solamente a disposición de las empresas o parcialmente en los gremios en Cochilco o en, o en Sonami. Eh, ya acá la agrupamos, la ordenamos, la pusimos en, en formato de datos abiertos. Y ahí quiero agradecer a las unidades de estudio de las empresas, a las unidades de estudio de Sonami, de Cochilco, del de Consejo Minero, que pusieron toda a su disposición para que efectivamente estos datos pudiesen ser accesibles al público. Ustedes van a poder ver en la página, que uno puede descargar las bases de datos, acá ustedes van a encontrar gráficos, van a encontrar información más dura, digamos, en formatos no reutilizables, pero van a encontrar todas las bases de datos con las cuales se construyeron esos gráficos. Y eso es muy importante para la academia, es muy importante para la sociedad civil, es muy importante para las comunidades también. E, insisto, para poder tener un debate un debate informado. Así que bueno, agradecerles, como les digo, es un, es un camino que ha sido eh, largo, colaborativo, es un camino que demuestra que el diálogo entre sociedad civil, empresa, Estado, puede darse y puede generar eh, frutos provechosos para todos, eh, y esperamos que sea un camino de largo al, alcance. Queremos que esta página sea el referente de la información minera en Chile. Hoy ya damos el primer paso. Lo damos, como decía, eh, con pocos recursos, con, con, mucha, eh, con muchas ganas de, de poder hacer las, las cosas bien. Y esta es una primera foto que vamos a ir cada cierto tiempo actualizando. Eh, obviamente esto requiere también el aporte y el apoyo de cada una de las empresas. Eh, cuando les, les pidamos el poder eh, validar determinada información, y ahí, vuelvo a insistir, hemos tenido mucha colaboración, eh, para que en el tiempo después podamos ir incluyendo nuevos estándares nuevas homologaciones. Porque, por ejemplo, hemos encontrado que a veces se habla, por ejemplo, en distintas unidades y eso es difícil de homologarla. Para que tengamos información clara. Información clara, que insisto, va a poder ayudar a que el debate público sea de mayor calidad y más informado. Dicho esto, quisiera invitar a Pamela López, que es nuestra directora del área del sector privado, y gran artífice y agradecer a través de Pamela, a Pamela, a su equipo y a todos los que han colaborado en que, en que esta iniciativa desde Chile Transparente también sea un, un éxito y hoy día estemos en este lanzamiento, a que nos presente en concreto eh, la página. Sin antes decirles que invitamos a todos aquellos que quieran hacer sus comentarios y preguntas para el panel de conversación donde va a estar Joaquín, Diego y Marco, eh, a que nos hagan llegar sus preguntas, ya sea a través del de chat de Zoom o a través del sistema de preguntas y respuestas, desde ya... Eh, Aquí tenemos el saludo de Miguel Schloss, que nos está viendo desde, desde Estados Unidos, y también agradecer a todos los que nos han mandado también sus saludos y felicitaciones. Pamela, todo tuyo, eh, nuestro escenario virtual. Bueno, muy buenos días a todos. Eh, agradecerles primero primer por la participación acá en la presentación de la plataforma de transparencia minera. Si me permiten, voy a compartirles la página. Bueno, a grandes rasgos, en realidad eh, Transparencia Minera es una primera versión, digamos, de la, de la plataforma sobre la cual, digamos, se ha trabajado sobre la base de eh, algunos estándares de transparencia iniciales que fueron, eh, en realidad, definidos, eh, digamos, en tres etapas. Una primera, que tiene que ver con, eh, digamos, el levantamiento de información general de la minería eh, digamos, eh, poder detectar en qué plataformas había información, qué tipo de información había. Eso eh, lo cruzamos junto con eh, algunos estándares de transparencia, eh, digamos, que son eh, sugeridos por Transparencia Internacional en relación a la minería en particular y las empresas en general. Y una tercera, eh, digamos, fase de esto fue, eh, digamos, entrar a conversar con las organizaciones gremiales, un poco para tener esta visión de, de los expertos en minería sobre la materia y ver qué eh, tipo de información podría ser más relevante. Hicimos el cruce de estos tres aspectos para llegar eh, finalmente a los contenidos que hoy en día van a poder encontrar por medio de, de esta página. Eh, algo importante también es que toda información que aquí eh, encuentran es de carácter público. Es decir, si ingresan, por ejemplo, a la industria minera, eh, van a encontrar información, por ejemplo, que por lo general pueden encontrar en la página de Tsunami, en la página de Zonami, la página del Consejo Minero, en el INE, en Cernagiumin, entre otras fuentes de información. Y en particular, respecto a información... Por empresa, van a poder encontrar, efectivamente, información que tiene que ver con eh, aquella que es publicada por las mismas empresas a través de su página web. Eh, en particular, ¿qué van a poder encontrar por, eh, en el sitio en, en general? La mayor parte de la información está en tablas, está en gráficos y que se han puesto, eh, bueno, se han puesto a disposición de esta manera. Eh, y adicionalmente eh, van a encontrar, como mencionaba Alberto, eh, digamos, eh, tablas eh, descargables, bases de datos descargables, eh, cosa que sea como lo más, eh, digamos, práctico posible para los usuarios de, de la página. Ahora bien, si es que revisamos en detalle la página, este es el home principal, ahí explica de por qué transparencia minera. Acá tienen algunos accesos directos a cierta información, por ejemplo, cifras generales de producción, ubicación de faenas y sus propietarios, modelos de prevención del delito, entre otros. Algunos datos sobre consumo de agua, participación femenina en la minería, ingresos fiscales. Y eh, acá tienen algunas bases de, de datos que pueden descargar directamente desde, desde el home algunas preguntas frecuentes, y si ahora eh, ingresamos a la industria minera, principalmente la página se segmentan en estos dos grandes ítems, que son la industria minera que tienen que ver con la información general de, de la minería, y por otra parte la información por empresa, como lo dice su nombre. En cuanto a la industria minera, van a poder encontrar principalmente información de producción, ubicación de faenas y sus propietarios, aporte a la minería, a la economía nacional, recursos hídricos y energéticos, concesiones de propiedad minera, eh, digamos acceso a la plataforma de ley de logi, indicadores de seguridad y eh, inclusión de la mujer en la minería. Por su parte de información por empresa, más o menos similar a los ítems anteriores, recursos hídricos por empresa, depósitos de relaves mineros, inclusión de la mujer en la empresa, políticas anticorrupción, canales de denuncia, inversión social, entre otros. Ahora bien, sobre cada uno de estos ítems, como les mencionaba, si ingresan a alguno de ellos, van a poder encontrar una descripción general de lo que trata el ítem y eh, van a poder encontrar esta información a través de tablas eh, y de gráficos. Eh, siempre al final de cada ítem de cada van a encontrar un, este botón donde pueden descargar la, la información. En este caso, eh, descargaría efectivamente todos los datos que se leen aquí en esta tabla en versión Excel. Otro ejemplo de recursos hídricos y energéticos. Lo mismo, la descripción. Pueden encontrar filtros, por ejemplo, participación de la minería en el consumo de agua nacional. Ahí pueden encontrar en relación a otros sectores, por ejemplo, Otro gráfico por aguas continentales, agua de mar o agua recirculada. Y lo mismo, pueden encontrar el botón de descarga acá al final del ICA. En el caso de, de, de la información por empresa se ocupan eh, filtros por empresa por ejemplo si hacen clic en Angloamérica, van a poder encontrar acá en el mapa la ubicación exacta de los depósitos de relaves mineros y con un cuadrito donde dice, por ejemplo, el nombre de la faena, el nombre de la instalación, la región, provincia, comunidad cercana. Eso es en general el sitio web. Como les comentaba, esta es una primera versión de, de la página de transparencia minera, que, que esperamos, eh, sinceramente, en el futuro poder eh, ir alimentando con más información, eh, con muchos más estándares de, de transparencia. Y, eh, por supuesto, los dejamos cordialmente invitados que puedan acceder a la página y que puedan hacer uso efectivamente de la información que aquí eh, publicamos. Muchas gracias. Muchísimas eh, gracias, Pamela. Nuevamente, fe felicitaciones. Vamos a poner acá la transmisión en, en galería ahora para que nos, nos veamos todos. Eh, Marco, eh, invitar también a, a prender tu, tu cámara, si estás por ahí, para poder comenzar a este panel de conversación. Sí, me señala que el hospedador detuvo la cámara. Marco. Sí, me señala que el hospedador detuvo la cámara, por eso no, no puede iniciar su video porque el hospedador lo no detuvo. Ah, Perfecto. No. Me encuentro no este problema. minuto detenido. No te, no te preocupes, a ver, vamos a hacerlo ahí. Ahora sí. Perfecto. Ahí está. ¿Eh? Fui liberado. Ese, ese, ese es el, el problema ese del autoritarismo del sur. ¿eh? El. el <ríe> y de las ONG donde uno hace la transmisión y toda la producción del evento. Así que, por algún, por algún error de algún botón de haber apretado. Pero acá, bienvenido Marco, ahora sí. Y, y bueno, eh, quisiera, quisiera agradecerles primero y quisiera partir con algunas, algunas preguntas. Eh, Diego, eh, me gustaría partir con, contigo. Eh, acerca de, eh, de cómo tú ves esta esta página y, y cómo crees que esta página puede ayudar a una serie de, de cuestionamientos o ideas que, se, que circulan acerca de eh, la industria minera en nuestro, en nuestro país. Yo creo que esta página es algo que, que está haciendo falta. No quiero repetir lo que tú dijiste al principio, pero eh, Chile Transparente es una institución neutral, eh, cuyo objetivo justamente es promover, la, entre otras cosas, la transparencia. Eh, en minería hay un montón de datos, pero esos datos están dispersos en, en distintas instituciones, eh, de gobierno, privada, gremios, etc. Y el hecho de poder colocar todo eso junto en una sola plataforma ayuda mucho a efectivamente tener acceso a esos datos. Uh, entonces, eh, eh, es una plataforma rica en datos y al, además que es neutral. ¿no? No, no representa ni a las empresas, ni los gremios, ni al gobierno, sino que eh, se recoge toda esta información. Uh, en un periodo como el actual, donde todos los grupos de interés eh, quieren tener más información, es muy importante eh, este tipo de iniciativa una plataforma fácil de acceder, con buenos datos y creíble. Así que creo que es una, una muy buena iniciativa y que nos va a ayudar mucho a todo el país y a la minería en particular durante este periodo y a futuro también. Muchas gracias Diego y, y Joaquín, me gustaría... Y preguntarte acerca de ciertos mitos de la, de la minería, ¿no? eh, A veces uno escucha frases de que, bueno, no, la minería se hace en el cerro, ¿no? Primero, ¿no? Lo, los mineros sacan pura roca, ¿no? y, y eso es lo, lo que hace, es el, el, el aporte más bien, no es un aporte, ¿no? sino que es más bien sacar, sacar roca y vender roca, eh, o eh, otros mitos que, que incluso a uno cuando veíamos los datos nos, nos sorprendían, ¿no? como que la minería era el gran usuario de las aguas en, en nuestro país, ¿no? y de hecho, bueno, era responsable por lo mismo, junto al cambio climático de, de nuestro déficit hídrico. Eh, ¿Cómo tú ves aquellos mitos y cómo, cómo desde el Consejo Minero ustedes eh, nos, nos ayudan junto con esta plataforma a poder desmitificar determinadas cosas y poner los datos a disposición del público? Buenos días Alberto y buenos días a mis compañeros de panel y a todos quienes nos acompañan. No puedo partir sino felicitándote por, eh, por esta tremenda iniciativa que, tal como dice Diego, creo que viene a contribuir eh, a la entrega y transparencia de información indispensable a la discusión de políticas públicas y a la discusión en general en torno a un sector que es tremendamente relevante para el país como es el sector minero. Efectivamente, creo que en torno a la minería se han construido muchísimos mitos. Eh, eh, a propósito de la discusión del Royalty, hemos escuchado unos fantásticos, como que la minería no paga impuestos, se lleva todo, no deja nada, en Chile no existe Royalty. Y sobre esos pilares se ha construido todo un discurso que ha dado lugar al proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados, que es francamente nefasto para el desarrollo de, de la industria, sobre todo los futuros proyectos mineros que, que son económicamente más marginales y que no tienen las buenas leyes que solían tener los proyectos hace más de una década ya. Y eso es bien lamentable porque al final se termina sacrificando cuentas de trabajo, inversión, solo piensan que según el último estudio de Cochilco, por cada 100 dólares que se generan en la industria minera hay aproximadamente 80, 78 dólares que se generan en el resto de la, de la economía. Y vamos a perder esa oportunidad de inyección de recursos, de actividad en torno a la industria, porque se ha construido toda una historia sobre estos pilares que son verdaderamente eh, falsos y que carecen de sustento. Por lo tanto, creo que esta plataforma, eh, esta página y toda esta información puesta a disposición, esperamos sinceramente que contribuya a aclarar ese debate. En torno a las aguas, es otro tanto de lo mismo, siempre se ha sostenido, casi que la minería es la causante de, del desierto mario del mundo. Y la verdad es que, la minería consume no más del 3% en promedio entre todos, los grandes entre todos los consumidores de agua en el país, y en zonas mineras, es decir, de la sexta región hacia el norte, es el 4%, el gran consumidor de agua es la agricultura, que consume más del 80%. Y en zonas donde no hay prácticamente agricultura, es cierto que la minería consume más, pero también es cierto que en menos de cinco años la industria minera, de, de aquí en adelante, va a satisfacer su necesidad de recursos hídricos a través de agua de salar de salaria el 50% de su consumo va a venir de esa, de esa fuente. Eh, sin duda, um, eh, yo no, no, prefiero no atribuir malas intenciones, digamos, simplemente hay desinformación, hay falta de información. Y ese es el espacio que tenemos que llenar. Desde el Consejo hemos venido haciendo tremendo esfuerzo en temas de agua, en temas de tranques de relave, en temas tributarios. Y creo que esta iniciativa, eh, Alberto, viene a contribuir uh, a, a, a ir llenando esos espacios de falta de información. Y esperamos que sea bien utilizada con, uh, con la finalidad fundamental de tener un debate serio en torno a una de las industrias, si no la industria más importante del país. Eh, y que al final... Es la responsable de prácticamente el 10% de la fuerza laboral, con empleos tremendamente bien remunerados, prácticamente el doble promedio nacional de los ingresos de, de las personas. Entonces, eh, creo que esto era es indispensable, muy bienvenido y, y reitero no solo las felicitaciones, sino también... La total disposición del Consejo y de las empresas socias del Consejo para contribuir permanentemente al fortalecimiento de la página, a la credibilidad de la misma y al aporte de datos serios y corroborables por, por terceras instancias o fuentes tan prestigiosas como la que tú diriges aquí en Chile. Muchas gracias, Joaquín. Y, y, y Marco, eh, primero que... Quizás hay mucha gente que no conoce a Cochilco, ¿no? eh, y, y, y quizás partir de ahí, porque Cochilco, eh, y ahora que, bueno, ya hace años nos, nos estamos conociendo, ¿eh? Eh, hace un gran aporte en tratar de acercar la minería a la gente, o sea, aparte de entregarle datos a la industria, trata de acercar la minería a la gente. Cuéntanos un poco de, de Cochilco, cuáles son estas iniciativas de acercar a la minería a la gente, Bueno, y también, por supuesto, cómo estás empalman con, con esta iniciativa, con Transparencia Minera. Claro, gracias... Alberto, y felicitarte por esta iniciativa. Obviamente me, me sumo a, la, a, la, a las conceptuosas palabras que han tenido los, Joaquín Villarino y Diego Hernández respecto de lo positivo que resultan estas eh, estas iniciativas para, para mejorar la comprensión de, de una industria tan importante para el país. Eh, sintetizando lo que, lo que hace Cochilco, eh, son tres funciones bastante claras. Nosotros somos un organismo asesor de instituciones estatales, ¿eh? no solamente del gobierno, también nuestra, nuestro trabajo se vuelca y es aprovechado por instituciones como el Banco Central, eh, como la dirección de aduanas, eh, impuestos internos, o sea, la verdad que recopilamos y canalizamos mucha información útil para múltiples eh, efectos. Junto con eso también tenemos algunas labores de, de control o fiscalización de, particularmente y en forma bastante intensa de las empresas mineras del Estado, y en algunos aspectos también respecto de las empresas privadas. Eh, y en lo que nuestra participación eh, compete en esta iniciativa, es poner a disposición de, de una plataforma muchas cosas de las que nosotros ya venimos divulgando a través de, de nuestra página web, pero que creemos que al integrarse con otra información que ustedes eh, obtengan de otras fuentes, puede potenciarse, puede, puede mejorarse. Todos sabemos que la minería eh, no tiene un grado de conocimiento como podría uno esperar, atendido a su importancia en, en las personas, en la gente que, que, que está pendiente de, de esto y también a niveles más masivos. Nosotros creemos que hay un desafío grande que ustedes están asumiendo. Creo que ustedes parten con un gran, gran desafío, porque la industria de la minería en nuestro país por su historia, por su volumen, por su relevancia, eh, es compleja, eh, tiene sofisticaciones, que nosotros creemos que son muchas veces una barrera que impide que la gente la comprenda, la, la, la dimensione y, y lleve esa, esa información a las discusiones, como señalaba Joaquín. Entonces, bueno, te, te sintetizado el trabajo de, de Cochilco, fundamentalmente, pero que se entiende que es muy relevante en la generación de información que usted al integrarla con la información de otras fuentes, puede potenciarse y contribuir a mejorar esa percepción de, de la principal industria del país. Yo, en eso no hay, no hay ninguna eh, relativización. La minería ha sido un, un, un eh, sustento para la historia, o para el desarrollo económico de nuestro país. Lo fue en el pasado, lo es en el presente, y va a seguir siéndolo en el futuro. O sea, eso es indiscutible, no hay, no hay que distraerse, digamos, de que otra industria pudiese siquiera eh, amagar esa posibilidad. ¿ah? Eh, es el cielo de nuestro país y por lo tanto tenemos que aprender a conocerlo y, y yo creo que mediante el conocimiento que tengamos de ella vamos a aumentar e incrementar el, el cariño que le debemos también profesar. Eso te diría, Alberto, no sé si satisfago tu, tu consulta. 100% Marco, muchas, muchas gracias por tu, por tu respuesta. Ahora voy a ir a una ronda de, de preguntas que nos están llegando del público. Eh, y esto es un poco raro, pero me voy a hacer a una autopregunta que, me, me, que nos llega acá de, de Patricio Cartagena, que es una pregunta recurrente, si esta propuesta sigue eh, los estándares del EITI, ah, que es la Iniciativa para Transparencia de la Industria Extractiva, que es una iniciativa ya de muy largo, de largo plazo. Eh, nosotros partimos del de primero de la base que EITI no es el único estándar, eh, que las empresas cumplen distintos estándares, que hay distintas formas de, de efectivamente ganar información, eh, y que eh, podíamos seguir entrampados en una discusión que ya es bastante larga en Chile acerca de si el estándar EITI es un estándar que es adoptable por Chile. ¿no? Y para que sea adoptable requiere... Eh, de una serie de compromisos de los distintos sectores, eh, y la verdad que podíamos seguir en esta discusión acerca de ATC o no en 20 años más. ¿no? Yo por lo menos tengo recuerdo de la primera vez de haber hablado esto con un ministro eh, de minería allá por el año 2008, 2009. ¿no? Eh, eh, y la verdad que por distintas razones, más allá del estándar propiamente tal y las críticas que cada organización o cada grupo pueda tener al estándar, eh, no se implementaba ese estándar en ti Nosotros evidentemente cuando hicimos esta página ocupamos todos los estándares eh, posibles, hicimos un trabajo bastante largo, fueron tres meses donde eh, investigamos sobre todo desde nuestro capítulo de transparencia internacional en Australia, con la industria, y también viendo los estándares de ley, cuáles eran los estándares eh, más importantes y efectivamente ¿Cuáles de esos ya con información pública eh, podíamos satisfacer? Y eso es lo que está en la página. Prontamente, eh, y este es un, es, un, es, un, es un trabajo que tenemos pendiente, pero que lo esperamos hacer en el curso de los próximos, de los próximos años, o sea, de los próximos meses, perdón, es poder hacer un benchmark con EIT completamente y ver cuánto cumplimos. Nuestra impresión es que esta plataforma... Eh, en algunos aspectos está por sobre eh, esa iniciativa y en otros aspectos cumple con, eh, con, eh, con el con estándar el que, que esa iniciativa pide. Finalmente, gato negro, gato blanco, lo importante es que case ratones, más allá de que esto se llame EITI, se llame transparencia minera, se llame de otra forma, lo importante y nuestro objetivo como Chile Transparente es ponerla a disposición de, del público. Eh, vamos a, a otra pregunta. Eh, Respecto a, eh, y, y quiero volver contigo Diego, eh, respecto a, que acá me llega, que tiene que ver, a ver, como la leo esto, tiene que ver con la estrategia comunicacional de bajo perfil que en general ha tenido la, eh, la minería, y como que en general la industria, la industria minera se conoce, se conoce poco. Eh, ¿Tú crees que eso está cambiando hoy día, eh, y, y, y tú como... como reciente Tsunami, y lo ves que la minería está siendo más intensa en el debate público, eh, y si ese, esa estrategia comunicacional, entre comillas, así está la pregunta de bajo perfil, ha ido cambiando en el tiempo, y esta es una muestra de aquí. A ver, sin duda que el país está cambiando, el mundo está cambiando, y hay mucho más exigencias que antes de divulgar lo que, lo que cada industria hace, o cada actividad económica hace. Uh, no es que antes las industrias querían esconder lo que estaban haciendo, sino que no había una exigencia, habían dos stakeholders, la empresa y la autoridad, y nadie más. ¿eh? El resto uh, se involucraba mucho menos en, uh, en tratar de conocer qué es lo que cada uno estaba haciendo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros en nuestra actividad... Uh, el marketing, la venta de los productos es algo, son commodities, son productos estandarizados. ¿no? Entonces no tenemos mucha vocación de eh, publicar y discutir lo que nosotros estamos haciendo, porque no necesitamos vender, entre comillas, nuestro producto al público. Y eso nos juega en contra cuando el, el, el mundo está cambiando y se requiere... Eh, mucho más de, de, de este tipo de, de, de acciones. ¿no? Entonces, nos estamos adaptando, ¿no? estamos avanzando en esto y, eh, como decía Joaquín, bueno, hay una serie de mitos que, que cuesta mucho eh, cambiar. ¿no? Cuando nos tratan de extractivistas, ¿no? de ser un extractivista como si todavía estuviéramos en el periodo de subterra y subsole. Uh, y eso naturalmente ha cambiado y hay que divulgarlo y, uh, y esta iniciativa ayuda mucho a tener acceso a los datos reales de, de, de la industria. Permíteme una reflexión cortita en relación a Leiti. Uh, coincido contigo, esta es una discusión que viene en Chile desde hace muchos años. Creo que nunca... Uh, un gobierno estuvo, fue, ningún gobierno, y Patricio Cartagena sabe porque él fue, tuvo, tuvo un cargo importante en Cochilco, uh, ningún gobierno ha querido efectivamente suscribirse a Leiti. Uh, yo creo que hay una razón de fondo ahí, ¿no? que, que hoy día con el tema de la constituyente eh, probablemente se va a tener que discutir. Es que... Cuando te preguntan en el fondo, qué es lo, ¿cuál es la contribución en impuestos, en fondos, en financiamiento de la industria con sus comunidades y sus regiones? El régimen tributario de Chile, como todos sabemos, es centralizado. ¿no? Entonces, el hecho de que una, un municipio o una región tenga una actividad como la minería, que produce, que entrega tributos a la nación, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, no necesariamente se refleja en ese municipio y en esa región. Y esto es una incomodidad que siempre el gobierno central y centralizado de Chile ha tenido para poder divulgar esto, porque, porque hay un, un, una paradoja ahí. ¿sí? A la segunda región contribuye con un porcentaje muy alto del PIB nacional, pero recibe lo mismo uh, que recibe el resto del país en cuanto a presupuesto regional. Entonces, yo creo que ese es uno de los motivos. Y la otra cosa es que hay muchos países mineros grandes que no están suscritos al, de, de países desarrollados, que no, son, no forman parte del Haití, eh, muchos. Y, y eh, la otra observación es que el EITI cada vez se va complejizando más. O sea, tú tienes un estándar, lo cumple y después te ponen otro y después te ponen otro. Y esto se transforma en una mini Naciones Unidas con funcionarios que se retroalimentan y, y, y es como un cuerpo que va creciendo y que, y que nadie lo controla y que va ocupando espacio. Y yo creo que ahí hay que tener cuidado con ese tipo de iniciativas. ¿no? Uh, esas, esas dos observaciones ¿no? son observaciones, no, no, no son declaraciones. Yo creo que, que hay que considerarlas también. Hasta ahí no nomás llevo Gracias. Muchas gracias, eh, Diego, eh, por, por todas tus tu respuestas y también por las reflexiones de Haití. Y bueno, muchas, muchas también, algunas se comparten. Joaquín, eh, eh, quisiera bueno, meterte en uno de los temas más, quizás más complejos desde el punto de vista de la opinión pública y de la opinión pública que no es minera, el caso nuestro por ejemplo, que tiene que ver con con el uso de las aguas. ¿ah? O sea, tú ya hablabas algo de cómo en la plataforma estamos mostrando el esfuerzo que ustedes hacen de entregar información acerca del uso de agua. Y Mario Aguirre nos hace una pregunta acerca de las iniciativas de la industria para remediar la intervención de acuíferos eh, y el uso de desaladoras en la reyección de agua desalada en los acuíferos. Eso está contemplado. Solamente antes de ir a la pregunta, nosotros eh, entregamos la información, ¿no? a través de la información que sacamos del Consejo Minero, acerca ya del uso de agua que viene de eh, fuentes eh, de desalinización. ¿no? Entonces, esa información está disponible de manera, de manera fácil en la página web. Joaquín. A ver, yo creo que lo primero, eh, y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy día, es la transparencia. Y yo creo que, uh, si no es la única industria, me falta información, pero creo que es la única industria que ha entregado la información sobre el consumo de recursos hídricos por faena, por cuenca, faena, tipo de agua, es decir, si es de fuente superficial, subterránea, desalada o no desalada, agua de mar directa, en la industria minera. Yo creo que esto eh, va en la línea de mantener una conversación seria sobre el consumo. Segundo, sobre la eventual contaminación de napas subterráneas, en aquellos lugares donde desarrolla la actividad minera, hay que señalar que esta también debe ser la industria que requiere más permisos para poder eh, echar a andar una faena minera. Eh, y eh, todo aquello que dice relación con el consumo de recursos hídricos es especialmente observado, autorizado y fiscalizado. La industria minera no tiene solo la fiscalización uh, de la superintendencia de medio ambiente, sino que también tiene un organismo especial que es el Servicio Nacional de Geología y Minería, la Dirección General de Agua, eh, existen además todas las direcciones sanitarias regionales, los municipios, etc. Existe un sinfín de entes controladores que están supervigilando permanentemente el cumplimiento de las disposiciones, que están consagradas en la respectiva resolución de calificación ambiental que permiten la utilización de recursos hídricos. Lo tercero es que en general, y atendía la evolución del cambio climático y la escasez de recursos hídricos, no solo hay donde se desarrolla minería, en todo el país, y esto es un hecho que hoy día estamos sufriendo probablemente de manera más extraordinaria que en la última década. Eh, bueno, Este, este es un, un sector que ha venido liberando recursos hídricos y allí donde puede cambiar sus fuentes de consumo, lo, las está cambiando por agua desalada eh, o incluso con agua sin desalar. Eh, eh, eh, la liberación de la utilización de aguas continentales en las últimas resoluciones de calificación ambiental, incluso está amarrada, por ejemplo, con... Eh, eh, el descubrimiento o la utilización de aguas del minero, que son las aguas que afloran en, en los yacimientos cuando tú estás realizando la faena. Eh, es decir, eh, a, a eso debemos sumar el consumo absolutamente responsable y eficiente. Esta es una industria que recicla más del 75% del agua que, que consume. Y por lo tanto, yo diría... Eh, sin desconocer que pueden haber habido errores, sin desconocer que pueden haber ha habido circunstancias en las cuales se han producido contaminaciones de Napa, han sido fiscalizados, sancionados, eso ha sido reparado, la autodenuncia es una práctica que realizan las compañías cuando ocurre alguno de estos accidentes, hay una preocupación permanente por el consumo eficiente del recurso hídrico, hay una preocupación además por el acceso al recurso hídrico en las comunidades más cercanas a las faenas mineras, la cantidad de proyectos de desarrollo comunitario donde se ha introducido eficiencia en el consumo, eh, rehabilitación de canales de regadío, eh, rehabilitación, eh, hay un proyecto magnífico que ha estado haciendo Angloamérica en la zona central norte, el norte de Santiago, de rehabilitación y eficiencia de los APR, de los sistemas de agua potable rural que ha permitido disminución de consumo eléctrico, mayor disponibilidad de agua en cantidad y en tiempo. Es decir, nuestra vinculación con el consumo de recurso hídrico, la preocupación por el consumo eficiente, la consumación por, la preocupación por el consumo responsable es permanente, no solo porque nos obliga a la ley, no solo porque estamos muy fiscalizados a la hora de obtener los permisos y de la autorización de lo mismo, sino porque estamos embarcados, hace ya una década por lo menos, en el aporte sistemático al desarrollo sustentable, y el desarrollo sustentable tiene uno de sus pilares el cuidado del, del medio ambiente. Gracias, Joaquín. Y Marco, te quisiera hacer una pregunta, eh, entendiendo que quizás puede ser compleja de, ¿no? de, de responder debido a, a, a tu rol como como funcionario público, pero creo que es muy interesante, de, de cómo ustedes ven de que, de, como Cochilco, eh, pueden aportar a las discusiones actuales, sobre todo a nivel constituyente de, de, la, de la nueva constitución. Eh, si tienen eh, planeado también poner esa, esa información que ustedes proveen, eh, a esa discusión, porque sabemos que obviamente en el Congreso lo hacen y normalmente son citados a las comisiones, entregan la información, pero ¿cómo ves tú la discusión de la minería en el, en el proceso con, constitucional? Bueno, mira, eh, nosotros, como tú bien señalas, eh, nosotros suministramos información eh, que tiene un, un componente que, que es muy relevante en cualquier discusión, que es la credibilidad de la, de la información que entregamos. Y esa información es canalizada en, en, en algunos órganos de, de gobierno, particularmente en este caso del Ministerio. Y ha sido el Ministerio el que ha entregado los antecedentes que nosotros hemos recabado y elaborado. Eh, obviamente creemos que la información que hemos eh, entregado está teniendo un eh, efecto importante. Si uno revisa las exposiciones de quienes han concurrido a la Comisión de, de Minería del Senado, eh, se da cuenta de que gran parte de las gráficas, eh, gran parte de, de los diseños y, y tablas que se han exhibido, cuentan con, eh, con, en su pie de página con información que ha sido generada por, eh, por la Comisión Chilena del Cobre. Por lo tanto nos sentimos muy, muy actores, más allá de que a lo mejor nuestros antecedentes, nuestros datos sean utilizados por otras instituciones y por autoridades también eh, de gobierno. Eh, creemos que en la discusión de la convención eh, constituyente aún resta que esa convención eh, consagre o consolide sus grupos de trabajo y ver en cuál de ellos es donde se va a radicar la, la discusión importante que a lo mejor va a tener que desarrollarse sobre la materia. Hay una secretaría técnica que dice la reforma constitucional, pero todavía no, no advertimos cuál va a ser esa que está compuesta por profesores y, y profesionales de alta eh, experiencia o calidad. Eh, estamos un poco esperando esa, esa, ese desarrollo de la discusión en esa, en esa instancia para obviamente ponernos a disposición de esa, eh, de esa discusión. No se debe olvidar que nuestro rol, y así lo establece nuestra ley, es de asesor de todos los organismos estatales. Y obviamente yo creo que las, la Convención Constituyente reviste el carácter de eh, un órgano estatal. Y por lo tanto nos sentimos llamados y obligados por ley a, a participar de eso. Eh, nosotros sentimos que mucha de nuestra información y de nuestro trabajo ha sido recogido en la, en la actual discusión. Y lo corroboramos revisando las presentaciones que se han realizado, que consignan antecedentes que, que son generados por esta institución. Muchas gracias, Marco. Eh, me quisiera hacer cargo de dos, dos preguntas que tienen que ver con aspectos más bien metodológicos. Eh, nosotros eh, tenemos una, un compromiso de poder actualizar esta información de manera anual. ¿Y por qué de manera anual? Eh, y ahí contesto a la segunda pregunta. ¿Por eh, porque quizás sería muy fácil o relativamente fácil ir publicando información sin tener una verificación de esa información por parte de quien origina la información. Nosotros lo que hemos hecho acá es eh, pasar por varios filtros antes de que algo efectivamente esté publicado. Obviamente filtros de los, de los expertos que eh, están en los gremios y que están en cada una de las empresas. Entonces cada una de las empresas eh, y también los gremios han tenido acceso a esta información para poder verificarla, a su propia información, por supuesto, eh, de cada una. Entonces, Podelco verificó la suya, Anglo la suya, etc. Eh, y lo mismo eh, Sonami Cochilco eh, y, y, y, y el Consejo Minero, eh, para que efectivamente esa información que hoy día publicamos sea información que haya pasado por esos filtros. Y por eso que eh, nuestro, nuestra, nuestro objetivo es hacerlo de manera anual. ¿Ya? Eh, obviamente, si logramos que esto pueda funcionar con eh, mayor rapidez y eh, tenemos también eh, más y más. más digamos, más apoyos a, eh, para poder realizar esta iniciativa, acá el equipo de sector privado hace varias iniciativas aparte de esta, evidentemente pudiéramos avanzar hacia semestralmente poder entregar la información, pero ese es el compromiso que hoy día tenemos, pero eh, ya es algo importante, en general además la información se produce de manera anual, porque los reportes de sostenibilidad de sustentabilidad, los reportes tributes la, la tributación es anualizada, entonces eh, creemos que eh, en general en los ítems que hoy día estamos publicando, ese eh, eh, es el, ese es el estándar que, hemos, que hemos creemos que, que es posible de hacer, de buena calidad, eh, y por otra parte eh, creemos que podemos, podemos efectivamente cumplir con aquello. Eh, dicho esto, porque acá el compromiso fueron 45 minutos y ya vamos en 49, eh, quisiera agradecerles ¿eh? a, a todos los que han participado escuchándonos, eh, ahí hay más de 50 personas que, que han estado acá hoy día en este lanzamiento. Pedirles un favor a todos ustedes, que nos ayuden a difundir esta plataforma, que si encuentran algún error, que si hay algo que está incorrecto, etcétera. Por eso la plataforma dice, vete ahí arriba, nos manden un mensaje a la, a la, a la, al contacto eh, para poder eh, remediarlo a la, a la brevedad. Y agradecer también, especialmente a, eh, a quienes me han acompañado en el panel, a Pamela López, primeramente. Eh, desde la unidad de sector privado de Chile Transparente, a Joaquín Villarino, desde el Consejo Minero, Diego Hernández desde el Tsunami, y Marco eh, Rivero eh, desde, desde Cochilco. Sin ustedes, esta iniciativa hubiese sido imposible, eh, y como, como siempre se dice, eh, acá lo importante es que The Tone esté on the top, eh, y si eh, los líderes de cada una de estas organizaciones, y también agradecer también a los gerentes de las, de las mineras que nos colaboraron, a CODELCO eh, también y a su directorio, eh, la información no hubiera sido posible de, de recabar y entregar en esta página con la calidad que lo estamos haciendo. Así que, invitados a navegar en Transparencia Minera, a utilizarla, y esperamos que sea un gran insumo para el debate de lo que viene. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.